sale el permiso al cuerpo de estar relajándose voy a ir poniendo atención en observar mi propio ser cómo me siento y lo que sea que siento está Observo mi propio ser. Observo el cuerpo. Y al observarlo también lo relajo. lo que he pensado acerca de mi propia muerte. Si yo visualizara que ya dejé este cuerpo, ya estoy en otro plano, ¿qué le diría a esta alma que soy yo para ayudarla? Siento yo respecto a ese tema, será que me da paz, que estoy tranquilo, tranquila, o será que tengo. le a alguien lo que pienso, a un niño, a una niña, ¿cómo le diría? El ser que siempre está eternamente consciente. ¿Qué le diría a ese niño o a ese niño para explicarle? ¿Qué diría? fácil o difícil el ejercicio. ¿Hay alguna diferencia en cómo le diría a Dios a alguien cuál es el proceso de transición, de trascendencia, como lo queremos llamar, a cómo uno lo explicaría? ¿Por qué el alma suprema lo explicaría tan tranquilo? A diferencia de nosotros. Como que hay fe. ¿verdad? Como que hay fe. ¿cuándo? Porque Dios tiene la experiencia de qué? De la eternidad. ¿Verdad? Y hay alguna, algo muy interesante, lo mismo que dice San Agustín, es lo mismo que es, se dice en el, en el hinduismo y también en el budismo, que es que el alma suprema, Dios, o la fuente universal de, de amor, de paz, está en un espacio más allá del tiempo. Que su creación física, o la creación, o este espacio material, tiene sensación de tiempo, pero el nirvana, o el mundo de las almas, o el cielo, como le quieran llamar, este hogar espiritual de paz, está más allá de la sensación del tiempo, es una sensación de eternidad. Entonces el Ser Supremo que siempre siente la eternidad, le quiere explicar a alguien que es dejar el cuerpo a alguien que todo el tiempo lo que siente es muerte y que tiene, ¿verdad? Como esa conciencia de limitación <ríe> es muy diferente, ¿verdad? Eh, entonces, parte de la realización espiritual y del bienestar es que nosotros tenemos que superar un gran tabú y. Superarlo significaría realmente liberación, o sea, vivir libre. Ahora, vamos a ir como por capitas, ¿está bien? La primera capa para, lo, para poder comprender es comprender que hay una diferencia entre los cinco elementos de la, de la materia, que son vivos, o sea, esa energía viva, y yo, el alma, que es metafísica. Cinco elementos y el alma, ¿ok? Las dos son energía, y la energía tiene una ley, que es que no se crea ni se destruye. Eso significa que siempre existe, siempre existe. Solo que está en constante metamorfosis ahí. Y ahora vamos a ver por qué digo eso. Siempre está en un proceso de transformación, ¿ok? Pero siempre existe. ¿Qué, ¿Qué sucede? ¿Por qué? Si sabemos esto, esto que les acabo de decir, ¿quiénes de ustedes no lo sabían? Todos lo sabemos, ¿cierto? La palabra eternidad, quien no la ha escuchado? Ya alguien la buscó en Google. <risa> la palabra eternidad, todos la hemos escuchado. O sea, eso es algo que sabemos. ¿Sí? Ahora, ¿por qué cuando alguien va a dejar el cuerpo, o si yo me enfermo de algo, que sea una cosa pequeña, tengo miedo? ¿Qué viene primero? ¿El miedo o el apego? Los dos están juntos. Sí, están muy, muy juntos el miedo y el apego. Sí. El, miedo. ¿Sí? el miedo a lo desconocido. Aunque en realidad muy conocido. Pero no cree que no lo conoce. Ok, y el apego, ya, está bien. Entonces resulta que nosotros tenemos apego a los cinco elementos, al agua, la tierra, el fuego, el aire, el éter, porque hemos estado en esta tierra viviendo con cinco elementos y eso crea en nosotros, en el ser, una programación y esa programación, ahorita les explico, nos da cierta confianza de cómo es la realidad. La realidad para nosotros es un espacio de cinco elementos que interactúa y que funciona con ciertas leyes. ¿Ok? Y todos estamos de acuerdo con eso. ¿Cierto? Y nosotros creemos que eso es así. Resulta que cuando, desde pequeñitos nos han enseñado cómo funciona el mundo físico. ¿sí? Y nosotros tenemos ciertas creencias y las creencias se programan en nuestro subconsciente. Entonces, por ejemplo, nosotros acabamos de hacer una rampita ahí. Yo llevo 10 años no teniendo rampita. Entonces, cada vez que abro la puerta, lo que había era una grada. A ustedes ya les pasó también. Y entonces uno de una vez hace a subir la grada y ahora no hay grada, es una rampita. Qué rápido se programa, le estoy diciendo algo tan trivial y sencillo. Solo me acostumbré a que aquí había una gradita y sin darme cuenta, cuando ya está programado, yo hago a subir. ¿OK? ¿Cuántas de esas programaciones tenemos? cuántas pequeñitas cosas me acostumbré y no solo me acostumbré ya cuando es una programación está subconsciente, no pienso lo hago de forma habitual y algunas son útiles por ejemplo aprender a manejar si yo no lo hubiera programado yo cada vez que entro al carro tengo que volver a recordar cómo hacer todo, ¿verdad? pero cuando está subconsciente de una vez sale, ¿verdad? Ok, de esa manera la relación con la realidad, las creencias que tengo, yo las he programado. Y desprogramarlas es tan duro como entender que hay ahí una rampita y que, que es un poco diferente a lo que yo pensaba. Okay. Entonces resulta que ahorita yo les voy a contar algo tal vez un poco diferente a lo que nosotros pensábamos ok y tienen toda la libertad de decir eso, no, no, no es así yo pienso que esa está perfecta, ¿verdad? pero dentro de nos, nuestra concepción de la filosofía del Raya Yoga es lo que les voy a explicar y dentro de la filosofía del Raya Yoga hay dos sistemas vivos uno que es y otro metafísico. Son sistemas vivos que interactúan. La materia es un sistema vivo, La, lo metafísico son las almas y Dios. Interactúan. En esta interacción, las almas vienen de un hogar que le llaman nirvana o el de hogar de luz. Nirvana significa más allá del sonido, un espacio absolutamente de paz. ¿Alguno ha sentido eso? Por eso cuando uno, a veces en meditaciones o a veces por qué le ponen a los cementerios, la palabra cementerio es ¿verdad? como que es un poco feo, ¿verdad?, pero si uno le dice en el jardín de paz, ¿por qué se asocia la muerte con paz? Pero también es porque el hogar del alma es un hogar de absoluta paz. Nirvana, más allá del sonido, ¿cierto? Okay. De ahí, ahí, además de que si no hay sonido, ¿qué no hay en el nirvana? No hay distorsión, pero no hay comunicación. ¿Se acuerdan de las programaciones, verdad? Nosotros tenemos la idea de que las almas que nosotros nos relacionamos aquí se fueron a nirvana y ahí vamos a decir ¡ay cómo estás? <risa> y con el mismo cuerpo, ¿verdad? Que uno ya vio que se quemó, que lo, que lo enterré. Y uno cree que se la va a encontrar con ese cuerpo, pero si ya el cuerpo lo dejó aquí. Pero como que eso, como que, como, que, como que no se nos cae el cuatro qué es eso significa, resulta que el alma ya existe, no es tan fácil. Y paz significa en un estado completo, en un estado de descanso, en un estado completamente envuelto en la energía pura del ser supremo. No tiene necesidad de conversar. Ahí está, tranquilo. Por eso, hasta cuando ese es el signo de la muerte, ¿verdad? Después de estar así, cuando uno tiene todos los aparatos. Para medir el corazón y todo esto, ¿verdad? No sé si alguno ha estado en el hospital y le ha pasado. Y según yo, una vez que estuve en el hospital mal del corazón, <risa> yo iba a controlarlo con la meditación, porque uno tiene un poco de ego, ¿verdad? También. Y no, me tuvieron que poner de forma que yo no lo viera porque no lo podía controlar. Seguía rapidísimo, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando ya uno deja el cuerpo? Total estabilidad total tranquilidad total quietud ya no hay movimiento ¿sí? entonces esas son las características del mundo que es el hogar metafísico del ser ¿sí? tampoco hay la experiencia del tiempo por lo tanto estar ahí un minuto o mil años es lo mismo ¿por qué? que no hay además no hay movimiento no hay cambio no hay sensación de, de que, que se vive como por segundos es otra dimensión es la dimensión metafísica de la realidad eso es eterno pero resulta que nosotros estamos aquí y aquí bueno, en algunas culturas le han llamado el samsara, el mundo físico, ¿verdad? Aquí nosotros entramos a la realidad de cinco elementos y la tierra nos prestó temporalmente un cuerpo. Este cuerpo resulta que tiene ciertos procesos. Al inicio ni sabíamos comer, ¿alguno de ustedes sabía comer? No sabíamos comer, no sabíamos hablar, no sabíamos caminar, no sabíamos usar este cuerpo, ¿Verdad? Eso todo lo fuimos aprendiendo, aprendiendo. Incluso cuando, ahora que escuchaba el nietito y Peggy, cuando los bebés hablan tienen un tono, ¿verdad? No tienen el tono que tienen cuando ya están adolescentes. ¿Se imagina un bebé con ese tono? Uno ya se programó que los bebés hablan como bebé. Pero el cuerpo además tiene cierto proceso natural y pasa una metamorfosis, pasa una transformación, pasan cambios fuertes. De hecho, antes tomaba pura leche. Yo no puedo seguir comiendo pura leche todo el tiempo, ¿verdad? Eso cambió. Además, en la panza, ¿cómo respiraba yo? ¿Y cómo comía? si vivía puro líquido, por el ombligo, y todo eso cambió, es el mismo cuerpo, ¿verdad? Han cambiado muchas cosas, que uno ya da por sentado, yo tuve que aprender a respirar por estos pulmones, a comer por esta boca, Pero todo esto lo tuve que aprender, luego cuando ya el cuerpo se va envejeciendo, se va enfermando, ¿qué va pasando? simplemente va cambiando y entonces más va requiriendo más descanso no voy a correr 80, 40 kilómetros de... pero tal vez puedo hacer otras cosas, ¿verdad? tengo mucha más madurez, más paciencia no necesito correr tanto. O sea, son otras, otros momentos de vida. ¿Verdad? O sea, a veces, uno, ¿verdad? Cuando tiene que trabajar con diferentes personas de los ritmos, y uno cree que siempre el ritmo de uno es al adecuado. Wow. <risa> ¿Verdad? Cuando algún chiquito, usted lo deja que juega, sale corriendo para aquí, para allá, para allá, ¿verdad? Un adulto mayor tiene otro, otro ritmo, son sencillamente otros ritmos en diferentes etapas de nuestra vida, ¿verdad? que eso nos pasa en este mundo físico, pasamos etapas de cambio, ¿ok? Eso es normal. Entonces nosotros, el, el mundo no nos deja pegarnos porque siempre está cambiando, hasta mi propio cuerpo está cambiando cuando yo no me doy cuenta de eso, yo me enfermo porque mi cuerpo cambió y yo le sigo dando cosas que no le hacen bien hay gente que dice, pero como yo antes comía de todo, ahora me cae mal la leche normal, su cuerpo cambió, perfecto Ya no le cae bien, como otras cosas, verdad que antes yo comía un montón, ahora no, no puedo comer tanto, perfecto. Entonces son procesos normales, que si yo pusiera atención, yo respetaría el proceso que tiene este cuerpo, ¿cierto? Y también las personas y todo el entorno va cambiando. Yo no puedo decir que yo estoy casado o casada con una persona 20 años y es la misma. O sea, desde el año que usted se casó ya cambió. No, no puede no cambiar. Si usted está cambiando, obviamente todo está cambiando. <risa> Los demás también, ¿verdad? Constantemente. Nunca para en el mundo físico. Siempre es dinámico. Sin embargo, hay algo que... Que esa es la realidad solo de los cinco elementos. ¿okay? Pero junto con eso está la realidad del alma. ¿ok? Entonces resulta que el alma, con las acciones que realiza aquí, va generando ciertos patrones subconscientes que le vamos a llamar sánscaras, o rasgos de personalidad y esos van determinando la, la vida que uno lleva. Ahora, resulta que para evolucionar espiritualmente yo necesito elevar mi ser a ese nivel a un, a un estado muy puro similar a Dios en la tierra para poder volver al hogar. Si no, yo dejo un cuerpo y tengo que reencarnar. Y tengo que reencarnar. Entonces, ¿alguno de ustedes ha visto la película esta, El día la marmota? Bueno, tal vez si sí la vieron con otro nombre. Era un, una película que los, los artistas, cada vez, el artista principal, ¿verdad? era cada vez que yo se dormía, cuando se volvía a despertar era el mismo día o sea, no había pasado volvía a despertar el mismo con la misma gente las mismas situaciones bueno, imagínense que cuando nosotros a nivel del ser tenemos cierta programación interior se nos sigue Imagínense su vida como el día de la marmota como si todos los días fueran el mismo cuando usted empieza a decir, es que me siento estancado, me siento estancada es como que todos los días son iguales ¿Ha pasado? bueno, resulta que la moraleja de la película es que todos los días son iguales hasta que usted cambia algo pero en la película le tuvo que pasar de todo para que se diera cuenta de eso, porque siempre quería cambiar otras cosas a las personas, las circunstancias, las tareas, cualquier cosa, hasta que entendió que lo que no estaba cambiando era su actitud. Mira, en la película siempre quería tener, a cierto, pero no, son románticas, pero son Hollywood. <ríe> siempre quería terminar con esta muchacha, hasta que ya no quiso estar con la muchacha. Y dejó de insistir, bueno. Al final terminó con la muchacha, ¿verdad? Porque era Hollywood. Pero el problema no... ¿Qué era? Eran sus deseos. No era la realidad. No era que la vida no le estaba complaciendo. Es que él no estaba cambiando la actitud de deseo limitado frente a la realidad. Entonces no estaba disfrutando de ese día. Hasta que ese día lo vivió absolutamente feliz contento y aprendió a vivirlo, pasó otro día. Entonces así espiritualmente nos pasa a nosotros. Por eso es que a veces creemos que se nos repiten las circunstancias. O sea, tal vez con diferente gente, pero la misma circunstancia. Tal vez no es la misma pareja, es otra, pero lo mismo estoy viviendo. Tal vez no es el mismo jefe, es otro jefe, y otra vez me pasa. O sea, y, y pueden ser hasta con cosas del cuerpo. Entonces, todo está bien. Se está repitiendo. <ríe> o sea, me, la, el día de la marmota, recuerden que los está repitiendo porque hay algo en mi ser programado que está creando esa realidad esas circunstancias, es una forma una actitud que tengo yo inconsciente que está haciendo que no lo hago consciente si yo lo hiciera consciente no lo hago que está haciendo que se reproduzca algo que no me gusta otra vez entonces eso es lo que se llama el, el, hay una frase en India que dice no hay nada nuevo no hay nada nuevo. No hay nada nuevo hasta que yo hago algo nuevo, ¿verdad? Tengo, o sea, nada es nuevo. Son las mismas circunstancias con otra gente. ¿Ok? Entonces, para evolucionar necesito autoobservación profunda. Y ese es el primer aspecto de la meditación. Sencillamente observar sin juzgar. Solo observar. Porque uno no se observa. Por ejemplo, yo les pregunto, ¿cómo se sienten? ¿Qué están pensando? ¿Cuál es su relación con la muerte? ¿Cómo se siente la respuesta? Todas esas son cosas que uno se pregunta solo. Por eso es que la gente va a los hijos. Pero si uno sí si, si lo hiciera, o sea, si uno tomara tiempo para su autoobservación, su autoanálisis, okay, entonces el primer aspecto es eso. ¿Por qué? Porque me voy a dar cuenta que se me está repitiendo. Por ejemplo, alguien me dijo recientemente una, una muchacha yo tenía unas ganas de salir a escribir un graffiti pero mi hijo me dijo ¿cómo usted va a ir a escribir un graffiti? <risa> entonces todo esto al final lo que reflexionamos fue ¿por qué está tan enojada? ¿Por qué estoy tan enojada con la realidad? Porque en ese momento lo que quería era escribir un graffiti feo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué necesito yo qué hay en mí que está haciendo que yo me enoje tanto? ¿Qué estoy rechazando que creo que con un grafiti, con algo, voy a hacer un cambio? ¿Qué es de la realidad que yo quiero corregir porque no acepto? porque resulta que la realidad no cambia si yo la rechazo yo tengo que sustituir o sea, en vez de pensar qué es lo que no quiero tengo que pensar qué es lo que quiero en vez de solo pensar lo que no quiero entonces uno se enoja porque uno sabe que hay cosas que no le gustan porque uno está como muy programado lo que me gusta, lo que no me gusta uno no es neutro, tiene puro gusto además, lo que, se, lo que tiene así tiene que hacerse, así tiene que ser la gente o así y resulta que actúan diferente y ahí me enoja. Que me estoy donando, qué es lo que yo quisiera. ¿qué es mi estado deseado? Ustedes me pueden decir, ah no, que fulanito, bulanito, fulanito, actúen así. Pero ya desde ya les digo que ellos no van a hacer como usted quiere. Entonces, ¿qué es lo que quiere? necesita cambiar? Pero ¿qué es mí? ¿Qué es mi estado deseado? ¿Qué quisiera yo? ¿Cómo quisiera lidiar con eso? ¿Qué necesito yo para poder vivir con eso en paz? Cada uno de nosotros tiene su nicho, ¿verdad? Yo solo estoy haciendo las preguntas que yo misma me hago, ¿verdad? Porque si yo me estoy enojando por algo o me estoy sintiendo mal por algo, no es el algo. Hay algo en mi interior que está rechazando lo que está sucediendo. ¿Y por qué les digo que rechazar no sirve? Vean qué interesante. Se han hecho estudios ahora recientes con todos los ataques terroristas que hubieron en Europa. Pero ustedes vieron que hubo ataques terroristas en diferentes partes, en, en España, en Inglaterra, en Noruega, bueno. Resulta que se dieron cuenta que hay mucha gente a partir de eso que empezó a desarrollar trauma, ¿verdad? O estrés postraumático, o todos los síntomas típicos, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo que algunos superaran mejor eso y otros no? Porque un montón de gente vivió lo mismo, la investigación salía así. ¿Qué fue que y lo, cuando hay trauma uno vuelve a soñar con eso de repente empieza a tener experiencias como si lo estuviera viviendo era flashbacks, recuerdos todo eso ¿saben ustedes a quienes les fue mejor? los que después del pasado el evento fueron al lugar del evento se enfrentaron con volver a ir ahí, pensando que así es, este ese lugar, aquí pasó, pero normalmente este lugar es tranquilo, aquí no, normalmente no pasan estas cosas y se enfrentaron a la situación y se dieron cuenta que era manejable. pero qué pasa cuando uno ha vivido una situación traumática de estar calibre, o ha tenido un accidente, o ha tenido una pérdida fuerte, la tendencia de uno es evitar ir a los lugares, volver a sentir eso, y además toda la familia de uno le dice, sí, mejor no, mejor no vuelva, no haga eso, porque todo el mundo cree queriendo ayudar al otro, creemos que evitando que el otro sufra o que el otro se exponga a lo mejor. ¿No? Por eso les digo que una forma de evitar o de evadir es rechazar. Y rechazar algo que ya está ahí, que es real, que sucedió, que pasó, no va a mejorar las circunstancias. Entonces, ¿qué hace uno? Se agarra con mucha fuerza, valentía y dice, ok, voy a volver y a, a realizar o a enfrentar eso que tengo miedo. Afrontarlo es lo mejor. Aunque sea fuerte, necesito afrontarlo. Entonces, no rechazarlo, afrontarlo. Y así es la realidad. Una vez que la afronto, implica que la acepto. O sea, si pasó, es así. La circunstancia es así. Pero ahí empiezo a desarrollar el poder interior para pasar otro capítulo. Si no, ¿qué me va a pasar? A la mano Porque los miedos además son súper contagiosos a nivel emocional. Un miedo me dispara un montón de otros. Entonces, si yo lo afronto, yo estoy sanando muchos otros. que me pueden decir? Ay, pero es que es una situación horrible. Bueno, tal vez necesito ayuda entonces para esa ayuda el segundo aspecto de la meditación es la relación con el ser supremo por eso por ejemplo no sé si a ustedes alguna vez les ha tenido que ir a hacer una cirugía pero si usted va a una cirugía ya cuando usted está acostado o acostada verdad y que uno dice ya no queda de otra ya no puedo salir corriendo qué vamos a hacer Que los doctores y todo estén en sus manos, entrega todo, se conecta con la fuente quien es eterno, que no tiene nada de miedo que está acompañando y todo relax. esa conexión nos ayuda a afrontar esas situaciones, verdad a vivirlas cualquiera que sea, porque no, la gente Querida, no siempre pueden estar, pero el alma suprema siempre está, está siempre disponible. Entonces, pues poder tener esa conexión. Entonces, ¿qué pasa en el Raja Yoga? La conexión con lo divino en la meditación es fundamental. ¿Verdad? Y una vez que uno aceptó la realidad, se conectó con el Ser Supremo para poderla cambiar, pasa a otro nivel evolutivo espiritual, que se le llama un estado de ascenso. Ascenso. Porque imagínense que para nosotros lo que visualizamos es que vamos a llegar otra vez a nuestro hogar. Pero para eso no podemos llevar. O sea, si yo no estoy lista, voy a volver a reencarnar. Si está lista, regale esa al hogar. Por eso, ¿qué nos pasa? Si alguien deja su cuerpo, va a tomar otro. De fijo. Que si no está listo. En nuestra perspectiva, ¿verdad? En nuestra perspectiva. Hasta que el alma esté en un estado totalmente puro, limpio entonces todo lo que nosotros estamos viviendo es para eso en este momento nosotros vemos que en la humanidad estamos en el momento de la metamorfosis total totalmente gusanos <risa> comiendo todo lo que existe destruyendo todo ¿verdad? pero después de ese proceso de gusanos a lo gusano que usted quiere es triparlo, porque solo tortas hace, ¿verdad? ¿Qué hace? Llega un momento de estar en capullo. Para nosotros ese momento de capullo es un momento espiritual, de meditación, de preparación, de ayuno mental, de mucha conexión con el Ser Supremo. Y eso transforma nuestra identidad. Ya no nos sentimos gusanos. Y ahora ni siquiera sabemos qué somos, ¿verdad? Porque cuando, ustedes han visto en el capullo la... Ese gusano se deshace, ¿verdad? Por estas células digestivas. Todo esto se deshace. Y luego tomamos alas, ¿verdad? Y esas alas nos permiten regresar, volar. Entonces, espiritualmente nosotros sentimos... La filosofía del Raya Yoga lo que dice es que estamos en ese momento donde la sociedad completa está en un momento de extraer, ¿verdad? de mucho deseo de comerse todos los cinco elementos, porque tiene deseos los deseos es lo peor, son los deseos los que crean el infierno son los deseos que han secado los, ¿verdad? los ríos. Es el deseo de tener, el deseo insaciable de muchas cosas, ¿verdad? Son los deseos los que nos hacen nunca estar felices con quien estamos. O sea, los deseos en muchos diferentes niveles son lo que ha creado este infierno. Entonces eso es como el periodo del gusano que come, come, come, come, come, come, come. hasta que ya no hay tiempo para más y ese es un estado de auto despertar o sea hasta cuándo dígame cuándo o sea quién no hemos querido probar y nos ha hecho plenos felices hasta cuándo podemos hasta cuándo Ahí es como que empieza ya el en fin el a, a decir, tal vez todo lo que yo necesito está en mí. Tal vez lo que necesito es un momento de silencio y de autodescubrimiento. Porque estoy tan distraído comiéndome todo. Que ahora necesito volver a hacerse. <risa> ¿Ya? Entonces eso llegó un tiempo. Es un tiempo de capullo. Ese tiempo de capullo le llamamos la edad de la confluencia, es un momento de transición, hasta que estamos listos espiritualmente. Cuando el ser se ha reinventado. Ahora, para que eso sucede en, la, en los gusanitos, para que se hagan mariposas, tienen unas enzimas específicas. Para nosotros, nuestra enzima es Dios. Es esta fuerza divina, externa, pura, que nos ayuda a ese proceso de cambio. Nos inyecta sabiduría, nos inyecta pureza, hasta que eso, es un proceso que hace duele, ¿verdad? Porque significa reinventarme totalmente. O sea, con lo mismo, más, sigo siendo yo, no, no voy a ser otra yo, ...pero con alas... ...libre... ...libre significa... ...libre... <ríe> ...totalmente libre... ...y eso nos hace regresar al lugar... ...eso en India... ...el estado de ya volar... ...se le llama... ...mukti... ...que es el de liberación plena... ...o sea porque se asocia al estado de... ...de... ...perfección espiritual... Don, para regresar al mundo de las almas con libertad. Y la principal libertad, lo principal que nos ataca era los deseos. Para eso es lo principal que nos mata. Mukty. Sí, señor. Ese es, es el... el el estado del mundo de las almas, soy totalmente lo que soy, sin ego, por eso todo lo que nos pasa hay que ser muy humilde, ¿verdad? porque de hecho eso es un estado de perfección, humildad, entonces cuando nosotros entendemos que ese es el proceso de la eternidad porque después de que ya regresamos al hogar libre qué vuelve a pasar en la, en la naturaleza con las mariposas nosotros visualizamos que el mundo de las almas todas las almas son como estrellas como esferas de energía entonces cómo es una, un, un antes del arma, ¿cómo se llama? Un, un, un huevito. Entonces, ¿qué pasa con el huevito? Vuelve. Otra vez se convierte en gusano. Otra vez se tiene que tener. Así. Porque esa es su naturaleza. O sea que el alma siempre va a tener que. En algún momento regresar a este mundo, tener la experiencia de estar compartiendo, amar, ser feliz, comunicar, porque en el mundo de las almas no lo hace. Entonces, en el mundo de las almas está en descanso. Usted se imagina, si yo les digo que es así, en total, sin moverse, total quietud, no habla, no piensa. No nada, por lo menos una hora. Mira ahorita que hicimos la meditación, que es una hora. ¿Cuánto se logra de real concentración y paz? Ahora imagínense estar por la eternidad así. Primero imagínense, ahorita le ve la palabra. Entonces, ¿qué pasa? El alma tiene la naturaleza de expresarse, de ser feliz, de compartir. Y esa naturaleza es la que lo atrae a esta creación física. Y pueden decirme, pero María, yo quisiera quedarme ahí para siempre. ¿Por qué? ¿Qué cansancio? Claro, ahora uno siente cansancio, efectivamente, porque estamos llenos de deseos, tal vez entre gusanos y capullo, ¿verdad? Y estamos en ese proceso de, de transformación, pero una vez que ya el alma vuela, y una vez que ya el alma está en total descanso, ¿qué le pasa? Se le olvida, pero además tiene energía total otra vez, y por eso quiere vivir. Es como cuando uno se acuesta en la noche y te cansado, pero si usted descansó rico y toda la mañana siguiente uno quiere hacer cosas, no quedarse en la cama. Es una perspectiva. Si usted lo ve, digamos, si ustedes se meten a ver eternidad, ¿verdad? si lo meten a internet a buscar, les va a salir los símbolos antiguos de la eternidad. Y uno de los símbolos es una serpiente. Que, se, que tiene como un poquito una forma de un dragoncito, ¿verdad? Que se está mordiendo su cola. Que es la perspectiva de los griegos, ¿verdad? También de los egipcios, que es un, un ciclo. La eternidad se ve no lineal, se ve como una, un ciclo de vida, de la misma manera que los mayas, ¿verdad? Y bueno... Aquí tenemos este otro símbolo que es así, ¿verdad? Que son parecidos también a ciclos, ¿verdad? Como el 8 invertido. Entonces son símbolos que se han creado pues que dan perspectivas de este. Eso está muy bonito también. Ese es otro secreto. Se los voy a decir desde nuestra perspectiva, pero a mí me encanta ese tema. Y es el tema de la predestinación. desde nuestra perspectiva existe la predestinación o sea, el día y la hora en que usted tenía que nacer nació el día y la hora que usted se tiene que morir morirá entonces imagínense que fuera así digamos que ahora me dicen Ay, ¿cómo es eso? pero imagínense que lo que sea que tiene que pasar independientemente, de usted va a pasar. Claro, hablábamos de la humildad, ¿verdad? Uno dice, pero ¿cómo yo no controlo nada? <risa> pues sí, uno, uno controla su propia actitud, su evolución interior, pero las cosas que tienen que pasar van a pasar. Eso es una perspectiva, ¿verdad? Usted tiene libertad que me pueden decir, pero ¿cómo? entonces Yo no soy libre, claro, en este momento todos elegimos venir aquí, nadie nos obligó. Pero que usted viniera aquí, está predestinado. Que, que todos estuviéramos juntos aquí, está predestinado. Pero cada quien es libre internamente de decidirlo, aunque en el guión de la obra Tenía que hacer como está sucediendo. ¿Por qué? Porque cada alma, nos, nosotros, yo, tú, usted, de acuerdo a esa, rasgos de personalidad, esos rasgos de personalidad que tenemos responden a una especialidad, se le llama espiritualmente. Y esa especialidad hace que usted haga ciertas cosas, colectivamente, con ciertas otras almas que son similares. Y cada alma es diferente, tiene su especialidad. Entonces, por ejemplo, hay gente que tiene la especialidad de ser veterinario. Yo veo al pobre perro que le están inyectando y me desmayo. Pero hay gente que tiene esa especialidad de ser veterinario. Hay gente que tiene la especialidad de ser abogado. Este ni le gusta para nada ser abogado ¿Me explico cada quien tiene su especialidad que lo lleva a tomar sus decisiones y eso está predestinado porque es de un es un gran conjunto ¿verdad? de cosas que suceden independientemente de nosotros que tienen un equilibrio perfecto aunque parezca que hay desorden hay un orden extremadamente perfecto. Todo pasa cuando tiene que pasar, ni un segundo antes ni un segundo después. Todas las almas con las que me encuentro me tenían que encontrar. Y es extremadamente ordenado. Claro, es que eso también es, es parte, es una paradoja. Las paradojas son dos realidades que parecieran contradictorias pero que coexisten entonces por un lado todo está predestinado en nuestra perspectiva, ¿verdad? ustedes yes, después pueden decir no para nada, pero <risa> pero nuestra perspectiva es así pero por otra parte la evolución requiere esfuerzos no puedo decir cuando esté predestinado voy a hacerlo Resulta que también es una paradoja. Requiere que yo haga esfuerzos internos para que las cosas también vayan mejorando, pero que usted haga los esfuerzos está predestinado o que no los haga. Pero definitivamente para regresar al hogar hay que hacerlos, hay que hacerlos porque si no usted nunca no. Y por eso es que las almas con las que uno nace, en las familias, el país o donde uno está, tiene las condiciones perfectas para evolucionar. Por eso uno tiene que ver que todo lo que me rodea son mis maestros. No busque otros maestros. Los tiene alrededor suyo todos los días. Uno busca, ¿verdad? Uno dice, Yo voy a irme al Tíbet. <risa> Voy a irme ahí a hacer, ¿verdad? Pero resulta que no es el Tibet, es aquí y con la gente que vivo. Porque ellos son, ex, son especialmente con los que la misma actitud que yo tengo que mejorar. Ellos me activan, me activan, me activan todos los botones. Hasta que ya todo eso logre cambiar. Ahí me voy a ir al Tíbet. <risa> no, ahí, ahí, o sea, ahí voy a poder tener otra, ¿verdad? Otro nivel. Pero también uno siente, ¿verdad? No, o sea, no es que no pueden ir al Tíbet, <risa> lo que estoy diciendo. Es, es solamente que todo lo que uno hace, ¿verdad? Espiritualmente, pero también a nivel físico y con la familia y todo, todo es parte de la misma espiritualidad. O sea, la vida es un libro espiritual, es una universidad espiritual. No es que solamente cuando voy a, aquí o a una iglesia o un templo algo, estoy haciendo algo espiritual. No. Todo, todos los instantes, es como si yo viviera en un gran retiro espiritual. <risa> todos los instantes me están ayudando. No es que yo, mi trabajo son mundano. no, es que es parte de lo mismo. Vean, ¿Sí? hay un libro que se llama El Carrusel del Tiempo. Ese libro es eh, nuevo que tenemos. Yo lo que les hablé hoy es como un capítulo de ese libro. <risa> o sea, les puede servir como para ampliar. ¿Ok? Eh, si ustedes quieren ampliar aún más, porque este tema muy interesante y es muy amplio. También está en el curso introductorio y en el curso avanzado de Raya Yoga. O sea, en esos dos cursos se ve todo este tema que hablamos hoy. ¿Verdad? Eh, ¿Y en qué otro lugar estaba? Yo creo que eran esos dos lugares, ¿verdad? Digamos, para que lo vean desde esta perspectiva. Si sí, les gustaría continuar.